churros, no tengo real ahorita, excelente opción para desayunar o cenar o merendar ingredientes, 3 cuartos de taza de agua, una taza de harina, 1 cuarto de cucharada de sal preparación, se coloca en una olla el agua, se agrega la sal hasta que hierva se agrega después la harina en la olla, se apaga la cocina y se mueve o revuelve rápidamente con una cuchara de palo hasta que ya no se pegue la masa de los bordes de la olla, es decir hasta que quede homogénea, posteriormente sacas la masa de la olla y la dejas que se enfríe 5 minutos fuera de la olla, después lo puedes moldear con las manos sin problema, los colocas separados en una tabla de picar. Ahora, prendes el horno para que se precaliente y luego acaricia con un poco de aceite una bandeja y coloca los churros. Una vez precalentado el horno, mete la, los churros ahí. A, eh, una vez precalentado el horno a 180 grados. Mete los churros ahí por 25 minutos y después de eso estamos listos. Una sugerencia es que se acompañen de mantequilla cuando lo vayas a comer.